En la vida, como en el deporte, visitan kirolean bezala, respeto, Beguirunea. superación, obetseko griña, juego limpio, Yoko garbia, Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.